Desafiando a los luces con intensidad, escuchemos no te, y la sanción si te vemos, más vertecerás, te conoce de todo. Hola, amigos, bienvenidos al canal Arturo Espectral 3014. Siempre aún misterios para resolver el problema. Hoy cedes desde... El origen el planeta bellita disfruta el video amigo mío ahora mismo comenzamos. El planeta Vegeta, Wakusei Vegeta, conocido como Planeta Plant, Wakusei Puranto, Planeta Planta, antes del fin de la guerra Saiyan-Sufruyana en el año 730, es un planeta rocoso ficticio de la serie de manga y anime Dragon Ball y localizado en la Vía Láctea de las Galaxias del Norte del Universo 7 hasta su destrucción a manos de Frecer en los años 737-739-4. Fue hogar de los planteños y los sufruyanos. Los Saiyans, una raza guerrera procedente del planeta Sadala, emigró a Plante en el año 550 luego de la destrucción de su planeta nativo por una guerra civil, raza que terminó exterminando a los Tsufruyanos en un conflicto armado a gran escala, conquistando y renombrando el planeta Vegeta, el cual terminaría siendo anexado como una colonia por el imperio galáctico de Frecer. Los Tsufruianos también existen en el Universo 6, en el cual son los habitantes nativos del mundo conocido como Planeta Tsufrui, Wakusei Tsufuru, 5. Localización. Es visto pocas veces en Dragon Ball, se sabe que está localizado en una nebulosa 6 en medio de la Vía Láctea de las Galaxias del Norte del Universo 7. Este tiene distintas apariencias dependiendo de la aparición o el medio oficial del que se hable. La apariencia principal y más conocida del planeta es la de un mundo rojo y desértico, mientras que la más nueva, mostrada en la película Dragon Ball Super, Broly, es la de un mundo terrestre similar a la tierra de color azul turquesa con atmósfera densa. Sin embargo, en su primera aparición en el anime, durante la narración de Raditz, Vegeta se mostró como un planeta verde, amarillo y rojo con dos grandes anillos que rodeaban al planeta de manera perpendicular. En las historias de Dodoria y el Cayo del Norte se aprecia como un mundo parecido a la Tierra con grandes continentes verdes, desiertos y océanos azules. En Un Recuerdo de Frecer en el anime, se muestra como un planeta con una superficie rocosa roja, pero con una atmósfera tenue y un lado oscuro, características similares a las de la Luna y Mercurio del Sistema Solar. En Dragon Ball Z Gaiden, el plan para erradicar a los Saiyan era un planeta blanco y en su remasterización uno azul, mientras que en un flashback de Dragon Ball GT es verde. Atmósfera y geografía El planeta Vegeta es un planeta terrestre, dominado por desiertos, montañas, lagos de aguas verdes y su cielo es de color amarillo y rojo, azul desde Dragon Ball Super, Broly. La atmósfera de este es respirable y se sabe que tiene una gravedad 10 veces más fuerte que la de la Tierra, implicando que es un planeta con mayor masa y densidad. El cuerpo celeste tiene dos soles, dos satélites naturales y la luna llena aparece cada 8 años. A su vez, Vegeta posee ciclos de día y noche y usos horarios en las distintas latitudes del planeta. En el planeta se puede apreciar una multitud de formaciones rocosas salpicando el paisaje, no obstante, a pesar de su apariencia desértica, se demostró que el planeta posee largos terrenos de vegetación como árboles, arbustos, matorrales y similares. Además, los cuerpos de agua naturales de Vegeta son de color verde, lo que recuerda a los océanos del planeta Namex 7. En la serie de videojuegos Xenoverse se muestra que Vegeta cuenta con distintos continentes desérticos y océanos rojos. Los huracanes son un fenómeno ocurrente en el planeta según estos juegos, los cuales lo muestran acompañado de lo que posiblemente sea un gran planeta o satélite natural amarillo con atmósfera propia y océanos, el cual orbita alrededor de Vegeta recursos naturales este planeta es el lugar de origen del material regenerativo que se utiliza en el líquido medicinal de la cápsula de recuperación del imperio de frecer habitantes tres razas humanoides dominaron el planeta a lo largo de su existencia los planteños seres de piel morada baja estatura brazos largos piernas cortas y con textura delgada fueron los primeros habitantes conocidos de Plant. El motivo de la desaparición de esta raza se desconoce, posibles razones de esto es que los planteños evolucionaron para luego convertirse en sufruianos o estos aparecieron en el planeta y los exterminaron o los habitantes nativos del planeta emigraron a otra parte. Los sufruianos, una especie muy similar a los humanos, fueron la segunda raza dominante conocida del planeta, estos eran muy inteligentes, pero físicamente débiles. Ellos evolucionaron a través de distintos linajes a lo largo del tiempo y pasaron a tener cuerpos pequeños, lo que hacía que la gravedad del planeta les afectara menos 8. Los Tsufruyanos fueron exterminados a manos de los Saiyans en la guerra Saiyan-Tsufruyana, la cual finalizó en el año 730. Los pocos supervivientes se vieron obligados a huir y vivir en el exilio buscando cómo vengarse. Los Saiyans, una raza de guerreros humanoides con cola procedentes del planeta Sadala, fueron la tercera raza dominante del planeta, la cual se estableció y emigró a Plante en el año 550, debido a una guerra civil que arrasó con su mundo natal. Solo vivieron unos pocos miles en la historia del planeta, y como es mencionado arriba, entraron en guerra con los Sufruianos, raza que terminó siendo exterminada. Al tomar el control del planeta, estos lo renombraron a Vegeta en honor al rey Vegeta. Son físicamente enormes, fuertes, no muy inteligentes y con la capacidad de transformarse en grandes monos cada vez que hay luna llena. Al ser anexados por el imperio de Frecer, el planeta Vegeta acogió a distintas razas que fueron miembros del imperio como soldados o médicos las tres razas dominante que habitaron el planeta fueron nombradas en base a tipos y especies de plantas de ahí el nombre planeta plant a su vez los miembros de estas especies de nacimiento se les dieron nombres de subespecies del reino plantar los planteños nombraban a sus hijos con nombres de plantas y bayas comunes los sufruianos eran nombrados en base a frutas y los saillans en base a vegetales es desconocido si el origen de esta tradición de nombres es heredado y culturalmente originaria de este mundo. Bueno en el próximamente vamos a hablar sobre el origen del sumo sacerdote, Granio Seumurko, Daishinkan, por fias no se olviden darle la manito arriba y activarla la campanita que no te perderás a un video mío. Nos vemos en el próximamente soy Kasmu y don mods adiós. Encerrado de por vida en esta caja musical Al volver mi realidad Debo entender por qué lo haré Estar para siempre Esta oscura soledad Sin camino ni destino Nada